Ha sido un placer escuchar la experiencia de los compañeros previos a mí. La verdad, pues no sé si voy a estar a la altura, pero vamos, me llevo grandísimas ideas. y Así que enhorabuena, la verdad. Eh, también muchísimas gracias al CD, al maravilloso equipo de Proyecto EDIA por invitarme. Y también me sumo al agradecimiento del compañero José Antonio a la UIM, por el trato que, que están dispensando con todos nosotros. Bueno, eh, yo soy Domingo Chica, vengo de, de Vélez Málaga, provincia de Málaga. Vengo de un centro concertado, el Colegio San José, y en la localidad pues, hay seis centros públicos y el nuestro es el único concertado que, que hay. Y bueno, eh, desarrollo mi labor docente como profesor de secundaria, eh, imparto la materia de inglés, de lengua castellana y latín, también en cuarto. Entonces, pues nada, hago un poco, un poco de todo, ¿no? Eh, aquí brevemente pues, podéis ver mi trayectoria profesional. En definitiva, pues, me defino como alguien inquieto en la innovación educativa. Y nada, pues eh, me gusta investigar, aplicar dinámicas y herramientas de aprendizaje con la que motivar al alumnado y principalmente desde el Flip Classroom, el aprendizaje basado en proyectos y la esencia de todo éxito en la metodología activa, como es el aprendizaje cooperativo. Bueno, eh, el proyecto que voy a presentaros, en primer lugar, es, está destinado para el curso de primero de la ESO en la materia de inglés. Aquí los tenéis pues todos contentos porque acabamos el proyecto y también, pues, como no decirlo, porque ya empezaban las vacaciones. Así que aquí están. Es una, es una suma perfecta. ¿no? Eh, el alumnado que he tenido en, esta, en estos dos cursos pues, ha sido bastante heterogéneo. Heterogéneo me refiero a que en, desde sexto de primaria, que es de donde procedían, han tenido diversas rutas de aprendizaje en torno a, a la metodología basada en proyectos. Sobre todo también a la incorporación de las TIC en los procesos de, de aprendizaje. Eh, atención a la diversidad, como no, yo también creo y me sumo a al, la al idea de que el aprendizaje basado en proyectos y, los, y, los, y las herramientas de Proyecto EDIA son perfectas también para trabajar la diversidad en el aula, porque integran también distintas, distintas vías o pasos de aprendizaje para motivar a nuestros alumnados. Eh, la cohesión grupal, como comentaba al principio, me refería al aprendizaje cooperativo, como eh, herramienta de aprendizaje con la cual poder desarrollar eh, propuestas de aprendizaje, en este caso, pues bastante fructíferas en mi, en mi caso. ¿no? Eh, y luego, pues, como no, tal como la normativa nos, nos invita, ¿verdad? los contenidos y las competencias eh, se aunan para producir la contextualización en el aprendizaje. Desde los contenidos podemos desarrollar experiencias de aprendizaje, como citando a Fernando Trujillo, pues memorables. Bueno. Eh, el REA que he aplicado, como comentaba, es My Town. es el segundo año en el que trabajo pues, los, el proyecto EDIA en, en el aula, a, a lo largo de, de mis distintos cursos. Al, al final comentaré que también lo aplico en otras asignaturas, no solamente en inglés, eh, por lo que me enriquece muchísimo eh, la parte no solamente conceptual de, del currículo, sino también la, la competencial. Eh, es un recurso atractivo y real. Eh, ¿Atractivo por qué? Porque los alumnos lo sienten como suyo. Eh, y real también porque lo aplican en un entorno que conocen perfectamente, como es la ciudad de Vélez Málaga. Eh, es un recurso muy potente de una perspectiva comunicativa. Eh, al estar eh, enfocado a la materia de inglés, pues eh, el enfoque comunicativo y lingüístico eh, se potencia muchísimo. No solamente la parte oral, sino también la parte escrita. Y luego añadiendo los otros bloques de destrezas comunicativas, como pueden ser también la comprensión oral y escrita. Eh, es un, son proyectos, en este caso, que son socializadores, es decir, el, el, el grupo, la, la asignación de roles, la capacidad de colaborar y de llevar, y llevar a cabo propuestas de aprendizaje en común, pues le lleva a tener una capacidad de espíritu crítico a la hora de tomar determinadas mm, soluciones o propuestas para, para sus productos finales. Eh, como he comentado anteriormente, pues eh, tenemos en el aula una gran diversidad de, de, de alumnados en relación a sus distintos ritmos de aprendizaje y pues también me, me siento muy feliz y también me emociona también José Antonio el sentido de que hay alumnado que al principio pues oye eh, estaban acostumbrados y acomodados a la, a la clase pasiva no en donde reciban los contenidos actividades contextualizadas y cuando se ven pues a lo largo del proyecto capaces de expresar delante de la clase un determinado contenido y encima en lengua inglesa pues la verdad es que es bastante satisfactor eh, como no, adaptando al ser perfectamente adaptable a los contenidos, lo podemos aplicar perfectamente en nuestra ciudad, en este caso Vélez Málaga, en donde los contenidos curriculares pues tienen una, una gran, una gran eh, relación. Eh, investigación e indagación. Eh, antes de desarrollar el producto final, previamente han habido una serie de pasos que han tenido que cumplir en donde los contenidos curriculares han, han estado presentes. En este caso, pues, como pueden ser expresar direcciones en inglés, el uso de las preposiciones del lugar, expresión del presente simple e incluso expresión del imperativo. Todos esto, todo estos contenidos que están presentes en, lo, en, los, en los recursos discursivos lingüísticos de la materia presentes en la normativa se han llevado a cabo a lo largo de este, de este REA y que han tenido pues, algunos de sus como productos finales, las presentaciones que eh, libremente cada grupo ha elegido para desarrollarlas. ¿Cómo lo he aplicado? Bueno, pues como han comentado mis compañeros, yo también creo que es fundamental que el alumnado tenga acceso al REA en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. Es decir, la, aplicar el Mobile Learning... A este tipo de recursos es fundamental para que el alumnado no solamente sea autónomo en su propio proceso de aprendizaje, sino también pues sea también eh, responsable a la hora de desarrollar las distintas tareas que se le proponen. En mi caso, pues trabajo con Google Classroom, eh, una herramienta que es un gestor de aula en la que permite ir colgando los distintos, las distintas actividades y recursos en el aula, y que considero fundamentales. A ver, anda, mira qué bien y que considero fundamental para que ellos lo tengan a, a mano. En este caso aquí veis en, en la sección de información, aparece el REA aquí al principio, y la, en este caso también infografías y distintas eh, distintos recursos, como pueden ser textos escritos, readings, y luego también distintas eh, presentaciones o rutinas de aprendizaje rutinas de pensamiento perdón que trabajamos también en el aula para invitar al alumnado en la realización de la, del speaking, digamos de la expresión oral. ¿no? Y bueno, en definitiva, pues me permite no solamente tener un contacto en, con el alumnado y familia, bueno, con el alumnado eh, de, un modo, de un modo seguro, sino que también pues permite, en este caso, tener a mano la, el, los productos finales ya realizados. Y, como no, importantísimo, el feedback, eh, la, la capacidad de retroalimentar el proceso de, de aprendizaje del alumnado a lo largo de todo, de todo el REA, es decir, ayudándole a la mejora de su propio aprendizaje. Bueno, ¿cómo le he aplicado? Pues como hemos visto anteriormente, el proyecto pues, es eh, atractivo y real. Eh, hay una sección, si no recuerdo mal, que era Liverpool on a playa, que tenían que hacer un, un formulario en donde tenían que destacar la, los principales lugares de, de este caso de Liverpool. Y yo pensando, digo, ¿Liverpool por qué? Si están aquí en Vélez Málaga. Pues nada, me cogí la moto, me cogí el trípode, me cogí el iPad y me fui a grabar a los distintos lugares de Vélez Málaga en donde lo utilicé como listening. Aquí lo podéis ver en el canal que tengo en YouTube, Domingo Chica Pardo, en donde tenéis aquí, pues nada, veis vídeos muy cortos, en donde, bueno, eh, aquí en el centro comercial la gente pasaba, diría, bueno, ¿este es donde viene? Los alumnos me decían, ¿esto lo has hecho tú? Digo, sí, sí, esto para vosotros. Y bueno, lo utilizaba como recurso de, de síntesis de información o de fuente de información para crear las infografías como producto final y como no para trabajar la expresión, perdón, la comprensión oral, los listening. ¿vale? Eh, cada uno de estos vídeos iba incrustado en un formulario de Google y en cada formulario pues preguntas, en este caso sobre el listening, ¿de acuerdo? Que el alumnado iba haciendo autónomamente a lo largo de la, de la unidad. Bueno, no lo voy a reproducir, pero ahí los tenéis posible, queréis echar un vistazo y queréis conocer Vélez Málaga. Bueno, eh, como aspecto de mejora, pues en algunos de ellos pues el audio no es muy bueno. Incluso las familias, domingo tienes que grabarlo otra vez. Digo, bueno, pues en el verano, ahora no tengo tiempo. <risa> Ese es el feedback que yo recibo. <risa> en el caso de Flip Learning eh, consiste... No solamente la parte, digamos, de sección de información de, sobre Vélez Málaga, sino también el aspecto de eh, adelantar, en este caso, contenidos conceptuales, como pueden ser las preposiciones del lugar, o el presente simple, o el uso del imperativo en inglés. No, eh, no explico el presente simple a 30 alumnos en inglés, porque, evidentemente, solamente iba a llegar a unos cuantos. En el caso de, de Free Learning me permite, mediante vídeos enriquecidos con preguntas, comprobar no solamente su nivel de comprensión, sino al mismo tiempo también eh, trabajar la comprensión oral del mismo modo. Y también la expresión escrita. Repito, el poder de Flip Learning no es ver vídeos, sino trabajar los vídeos. La evaluación formativa. Hemos utilizado quizzes a lo largo de todo el REA, en donde nos ha permitido ver pues nada la, la, la consecución o a, a asimilación de los contenidos por parte del alumnado. Eh, como he comentado anteriormente, el aprendizaje cooperativo con, con estructuras simples, porque repito, este alumnado no viene de trabajar en metodología activa en primaria y la, la dinámica que principalmente hemos trabajado ha sido eh, un 2-4 o el folio giratorio, que le ha permitido, evidentemente, pues en este caso aquí tenéis un, una ficha que viene todos los recursos dentro del REA sobre cómo localizar un punto de una ciudad. Entonces utilizaban expresiones como turn right, turn left, go straight on, etcétera y ellos en grupo pues preparaban el speaking que al final en clase pues exponían bien conmigo o con el auxiliar de conversación. Eh, ¿Qué más? pues Aquí lo tenéis, las destrezas lingüísticas. Una, una vez hemos, hemos cumplido el ciclo, eh, en los últimos minutos de clase, los grupos pues exponían con el auxiliar de conversación, eh, el, en este caso los, los contenidos o eh, discursivos lingüísticos que tenemos que llevar a cabo. Eh, otro aspecto importantísimo también de los REA y que es un producto pues actual y un producto que, que se que va en relación a la necesidad educativa o requisito del aula del siglo XXI es trabajar las cuatro C del aprendizaje del siglo XXI. En primer lugar es la colaboración, como he visto anteriormente, la colaboración la colaboración perdón por medio del aprendizaje cooperativo, también como no la creación. Ellos han trabajado el portfolio de modo analógico, eh, repito, no eh, iba dosificando la integración de distintas dinámicas de, a lo largo del, del REA eh, y no quería saturarlos con herramientas digitales. Eh, la creación, a continuación, la comunicación. En este caso veis, aquí tenéis un documento compartido, un Google Doc en el que el writing lo trabajaron de la información que obtuvieron en, con los vídeos que habéis visto antes de Vélez Málaga. Ellos eh, desarrollaron un pequeño writing de no más de 140 caracteres. ¿Os suena? <risa> y finalmente, pues, aquí cada uno de ellos pues expuso su, el contenido. Aquí tienen que expresar comparativos y superlativos. Vélez Málaga is more beautiful than Torre del Mar, siempre. Los que eran de Torre del Mar, Torre del Mar is the most beautiful. Bueno... <risa> Eh, y y, bueno, y luego con su nombre pues, para luego poder con, difundirlo vía Twitter, como veréis a continuación. Aquí tenía Espíritu Crítico, en el centro este año me he incorporado un carrito de 30 Chromebooks, y nos permite pues, llevar a cabo las tareas, no solamente de contenido, sino también competencial en el aula. Eh, pienso que, en este caso, a la hora de desarrollar bien un REA o una, o una propuesta de app las tareas deben desarrollarse en el aula para el profesor comprobar, evidentemente, pues que dichas tareas, tanto de conceptuales como competenciales, se llevan a cabo. Y el espíritu crítico, pues evidentemente, está presente tanto en la realización de las presentaciones de modo colaborativo, compartiendo, en este caso, Google Presentaciones, o bien de modo individual, haciendo la infografía con la herramienta, PictoChart bueno, aquí lo tenéis pues aplicando los distintos elementos y en donde pues, trabajamos una, una gincana a finales de la unidad, en donde me permitió no solamente trabajar el aspecto colaborativo, sino también poner a prueba la comprensión oral y escrita de, del alumnado, ¿cómo lo hicimos? pues mediante este documento en donde a ver, aquí está Cada grupo pues, le daba um, una parte, un grupo 1, aquí lo veis, location, tenían que leer este texto, tenían que al mismo tiempo responder las preguntas de las distintas zonas de Vélez-Málaga y cuya respuesta estaba en este, en estos... ¿Cómo se llaman? Gracias, Virginia, paneles. Eh, presente la en la zona más turística de Vélez-Málaga. Bueno, aquí en la parte superior estaban en español. Con lo cual no podía hacerle preguntas de... conceptuales. Es decir, no podía decirles, por ejemplo, ¿cuándo se construyó tal? O ¿cuándo...? No podía porque estaba en español. ¿Qué es lo que hacía? Pues bueno, dame... Ahí en la línea 4 hay un adjetivo tal, sinónimo de beautiful. The simple path of to be. Entonces tenía que ingeniármelas para que la parte de español... Porque entre ellos decía, no te preocupes, está en español... Pero yo, yo no le decía, no son preguntas de, de información, son preguntas, en este caso, de contenido. Con lo cual, pues, me vino bastante bien. Eh, incluí también aquí la parte de lengua castellana, ¿no? Eh, un grupo nominal. No, digamos, preguntas donde yo podía detectar qué grupos, pues, iban más avanzados en este sentido. Pues, entonces, la verdad es que lo, lo hicieron bastante bien, aquí en este caso. Eh, la Casa Cervantes, eh, lo tenéis todo en, el, en la presentación, está enriquecido y lo, y lo podéis ver. Bueno, vuelvo a la presentación que les sirvió, como comentaba anteriormente, para eh, crear las presentaciones que hicieron colaborativamente. Aquí. A ver, aquí. Eh, las presentaciones la, lo tenían que exponer en clase, en, en los grupos correspondientes y eh, cerciorándome previamente antes de que esa presentación pues evidentemente había, había sido hecha por el grupo. Se puede comprobar en presentaciones de Google yendo al historial de revisiones y comprobando que cada usuario ha tenido participación en el documento. Entonces podía en este caso permitir, vale, podía hacer la presentación porque sé que la había hecho entre todos. Solo lo hago cuando van a salir, es decir, yo les digo sé perfectamente quién lo ha hecho y quién no, o quién se conecta y quién no. Pero repito, al haberlo hecho en clase, y empezado ellos, puedo comprobar evidentemente que la tarea o en este caso la actividad se ha hecho en clase bueno, aquí tenéis la gincana donde están pues, buscando información en el aquí lo tenéis, la parte en inglés en donde cada grupo pues, está sintetizando, seleccionando la información que posteriormente eh, irían, irían a utilizar en su, en su presentación bueno, aquí tenéis un ejemplo del PowerPoint a ver, creo que es, así ah, está enriquecido vale es decir ...con sus fallos y todos, daos cuenta, hecho por... ¿No? pues bien, ...son con fallos y todos, pero si os das cuenta, pues nada, cada uno de ellos... Eh, ...en este caso les invitaba a que eh, describieran cada imagen... ...en donde las diapositivas eh, tuvieran la mayor mayor, a ver, protagonismo de imagen, no de texto... ...porque si no vais a leer el contenido, entonces una imagen... Pues se explica y a partir de ahí me servía utilizando la metodología AICLE para poder visualizar o adelantar contenido lingüístico mediante el uso de la imagen. Y eso lo suelo utilizar muchísimo eh, a la hora de, de desarrollar los speakings. Eh, aquí tenéis otra y el texto colaborativo que habéis visto antes, pues utilizo mi cuenta de Twitter, por ser menores pues no pueden utilizarla. Y esto está presente creo que en la última actividad del proyecto en donde pues... Pues se eh, invita al alumnado, en este caso, a expresar ¿no? pues, qué entiende por Vélez Málaga, qué opine sobre la ciudad, y si echáis un vistazo, pues aparecen, en este caso, les dije, uso de comparativos y superlativos, expresión del presente simple y preposiciones del lugar. La rúbrica iba en función del uso o presencia correcto de ese tipo de estructuras. Eh, lo podéis ver todos, lo está enriquecido, con sus fallos y todo, está copiado y pegado. ¿Os veis? Beautiful churches... Es decir, ¿no? que hay pues, errores que son pues, comunes o normales en este tipo de, de niveles. ¿no? Pero que al final el texto es comprensible, eh, ha cumplido con su finalidad y es otro modo de trabajar de, en este caso, de un modo motivado y real, eh, el REA, en este caso aplicado a la expresión escrita. Bueno... Eh, ¿Qué resultados hemos obtenido? Aquí tenéis el producto final, que fue una infografía. Eh, hubo, hay, hubo la propuesta original en el, en el REA consistía en realizar un vídeo, pero trabajamos, no lo he dicho al principio. Trabajamos en el primer trimestre en eh, Project a Cookbook, en el segundo trimestre trabajamos en My Town y en, y en el tercer trimestre, segundo trimestre Family Tree y en el último eh, Pro, eh, My Town. No quise sobresaturarlos de nuevo a otro vídeo, entonces cambié el producto final, en este caso por una infografía que sí habían trabajado en el curso anterior, con lo cual me permitía ir más rápido a la hora de trabajar el producto final. Y aquí tenéis las distintas infografías que trabajaron con la herramienta PistoChart. ¿de eh, del mismo modo que en el Writing, en el Speaking o en los Listening, en este caso que es como comprensión oral, eh, ...aparecían las estructuras gramaticales propuestas en el REA... ...también aparecen, como podréis ver, en cada una de las infografías... ...y que fueron evaluadas con una rúbrica. Eh, aquí tenéis otro caso, en donde, pues nada, eligieron hacer restaurantes... ...y di, pues, en este caso, eh, carta blanca para que eligieran sobre qué, sobre qué escribir. Hay infografías desde Vélez Málaga, restaurante, playa, Semana Santa... ...es decir, sobre todo, y que lo aplican en este caso de un modo libre... ...y autónomo por parte del alumnado... En este caso, el REA me permitió dar un producto final abierto y elegible por el alumno con el que más se sintiese eh, identificado. «Profe, ¿lo puedo hacer con una, con una presentación de Google?» Y no lo tiene ni en mente. ¿eh? «Es que me parece más fácil». «Oye, pues adelante». Y eso está hecho con una diapositiva eh, descargada en modo PNG y donde han incluido las imágenes y pues, lo han, lo han trabajado. ¿vale? En este caso, esta alumna, eh, aquí hicieron una excursión días antes a una potabilizadora, y Entonces, cogió información y la incluyó en su en el producto final, de, en, del, en este caso del REA, en inglés. Eh, la evaluación. Eh, me encantan muchísimo las dianas de aprendizaje, sobre todo durante el proceso. La evaluación formativa, eh, porque me permite, en cierto sentido, ver... Cuánto sabe, cuánto sabe el alumno, pero no tanto cuánto sabe, sino también qué siente ante lo que está aprendiendo. No solamente sobre los contenidos, sino también en el modo en el que lo está aprendiendo y cómo puedo ayudarle a lo largo de ese proceso. Si yo en contenido, content, sí, aquí, aquí lo está haciendo eh, este alumno, si yo en content veo que pone un 1... Me acerco y le consulto. Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, puedo, ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es tu dificultad? Y una evaluación visual formativa en ese mismo proceso de aprendizaje, que es el potencial, creo yo, junto con la retroalimentación de la evaluación formativa. Eh, ¿Cómo no con las rúbricas? Aquí tenéis, en este caso, una rúbrica para infografía, en donde la hago con mi, con mi herramienta de gestor de aula y doceo. Eh, las la tengo sincronizada con Google Classroom y cada alumno recibe su rúbrica de modo privado. Y luego, importantísimo, el feedback. ¿de acuerdo? Tanto para bien, yo no nunca digo para mal, para mejora, porque todo se puede mejorar. Y atendiendo, evidentemente, a todos los ritmos de, de aprendizaje. Bueno, ¿qué nos ha aportado? Aprendizaje significativo en líneas generales, vuelvo a decirlo. ¿Por qué? Eh, los alumnos trabajan actividad, actividad, actividad, actividad, pero está subrelacionado con tareas. Entonces cumple el rol principal de la BP, es decir, cada una de las actividades tiene un fin significativo, que es un producto final. No, aprenden, no, no hacen actividades descontextualizadas. En segundo lugar, la concreción con los criterios curriculares. Es decir, el bloque 4 de nuestra normativa lo cumplimos aquí al utilizar metodologías activas. Partimos del saber al saber hacer y el saber sobre estar. El saber lo conceptual, el saber, el saber hacer, en este caso aprendizaje, el ABP, y el saber sobre estar, el aprendizaje cooperativo. Trabajo en equipo, la colaboración. Van a ser alumnos que en el futuro van a trabajar en equipo. Entonces, tienes que, tienen que, en definitiva, saber mm, compartir su, sus destrezas con los compañeros. Citando a Pere Puyolás, a aprender juntos, a alumnos diferentes. La autoconfianza. Eh, vuelvo, vuelvo a recordar al alumno que le costó muchísimo trabajo, era muy tímido e incluso mm, se enfadaba. Que no, que me dejes, que no quiero salir. Pero hombre, Pero sal, que verás cómo lo va a hacer bien. Y poco a poco consiguió el grupo que este compañero saliera adelante. Eh, ...desarrollo de las destrezas. De no olvidemos... Eh, ...la lengua inglesa se compone de cuatro bloques... ...comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita... ...esos bloques se, cu se cubren de sobra con el colorrea... ...y luego cada uno de estos criterios de evaluación... ...relacionados con las competencias clave. ¿Qué nos ha aportado? Pues aquí pues al final del proyecto... ...como podéis ver en los dos primeros pues califica al profesor... ...por lo visto pues la cosa salió aparentemente bien... ...califica el proyecto, aquí lo tenéis también... ...pues una excelente valoración... Y vuelvo a, la, vuelvo a lo del aprendizaje significativo. ¿Crees que el aprendido tiene aplicación en tu vida real? Pues sí. Entonces yo creo que el REA sí cumple con la función eh, esencial o básica de un ABP. Es decir, el trabajar el aprendizaje, en este caso significativo, y que sea algo que no se quede en el aula, sino que el día de mañana cuando lea un cartel o lea cualquier eh, información, me recuerde a cuando lo, lo hice en el cole pues en un proyecto llamado My Town en inglés. Las dificultades... La cohesión grupal inicial. Eh, anoche lo hablábamos, ¿verdad? Eh, el, el trabajar por proyectos y, el y también el aprendizaje cooperativo me supone al principio de curso con alumnado que no ha trabajado de esta manera hacer dinámicas de cohesión. Entonces las primeras semanas pues, las dedicamos para trabajar eso, que se conozcan entre ellos sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades, todo. Eh, la mejora en la puntualidad de las entregas. Mm. En la, primera, en la primera actividad que, que tienen que hacer, no puedo esperar que me la envíen al día siguiente o, o a la hora o el día que yo le, que le indico. Es un cambio de metodología y ese cambio de metodología implica también un cambio, cómo no, en la forma de trabajar de ellos. Entonces, hay que ser flexible para, para, con ellos también porque, en este caso, cuando vienen de primero, pues no han trabajado previamente de esta manera. Eh, vencer a la zona de confort del alumno. Profe, ¿qué hago? Comentabas antes. Profe, ¿qué hago? Ahí tienes la actividad. A ver, lé, léelo. Comprensión oral, reading, léelo. Y si tienes alguna duda, oye, pues vamos a, a tener un momento de lápices al centro, vamos a reflexionar en English, porque yo voy pasando con mi 12, voy puntuando, y al mismo tiempo al final de clase con mi clase 2 pues oposito, ¿no? le voy de puntuación. Todo, todo, va, todo va seguido. Entonces, el alumno, eh, ese confort, esa comodidad inicial de que el profe me dice, me guía, ¿vale? y yo hago lo que tú me dices, cuando se saca de esa zona de, esa zona de confort, también es eh, un reto para el profesorado. La competencia digital, también estoy de acuerdo con mis compañeros. Eh, dependiendo del REA, eh, trabajamos Family Tree también, y en un primero lo hicieron de modo analógico con cartulinas, y en primero B lo trabajaron, pues, en este caso, con la herramienta que, que proponen el REA. Es decir, tenemos que adaptar el REA a nuestro alumnado en función, de sus capacidades y competencias a la hora de, de desarrollarlo. Eh, la organización del portfolio es, al principio task 1, activity 1, task 1, activity 2. explicarles la diferencia entre Tags y activity que cuando tienen cuando están contextualizadas y son significativas ellos al principio actividad y qué página pongo Esa es la pregunta del principio y qué página porque no hay página. a ver, es cambiar una cultura también de aprendizaje de ellos eh, y luego timidez timidez por qué porque si han estado si han estado muy comoditos sentados en la silla Luego les cuesta muchísimo hablar ante los compañeros y parecerá una tontería, pero en mi caso a mí me ha costado. Yo, yo he sido de todo menos profesor, creo yo, he sido hasta coach, coach, si, si, psicólogo, acompañante. Oye, y que, que unos minutos en el recreo convenciendo al alumnado de que, de que es válido, pero al mismo tiempo su vergüenza o su timidez le impedía hacerlo. Es que yo esto nunca lo he hecho. Digo, pues bueno, pues me va a recordar a mí por ello, para bien o para mal. <risa> Eh, y una conclusión sobre los que eh, Creo que es una, un producto activo eh, flexible, adaptable y modificable que desarrolla contenidos y competencias del alumnado de un modo equilibrado y real. Eh, he trabajado, como he comentado anteriormente Proyecto a Cookbook, se han convertido en cocineros mandaron vídeos hechos en casa cocinando un plato eh, luego trabajamos a Family Tree, en donde investigaron sobre su familia, sus antecedentes eh, expresándole en Simple Pass utilizando el lenguaje de la familia más, más significativo que eso, no creo que haya nada y luego también eh, es real es decir, se aplica evidentemente a temas cercanos a, al alumnado bueno eh, para terminar, todo esto tiene una relación con las competencias claves. Eh, utilizando mi herramienta de gestión de aula, como podéis ver, cada tarea está seleccionada aplicando los bloques de contenido de la asignatura con sus correspondientes competencias claves. Aquí tenéis los estándares, que son luego lo que utilizo para desarrollar la rúbrica. ¿Vale? En este caso, pues lo llevo a cabo de un modo eh, real, tanto como he dicho antes, el equilibrio entre contenido y competencias. Y que me permite, finalmente... ...tener una valoración de la adquisición de las competencias clave... ...por parte del alumnado, tomando como referencia... ...los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación... ...y que evidentemente luego tienen su, su equivalencia... ...a la hora de la calificación, como nos propone la normativa. Eh, no, solamente, no solamente en lengua inglesa, eh, hemos trabajado de un modo... ...bastante activo los REA, sino también en la asignatura... ...de lengua castellana, en donde me ha permitido pues eh, desarrollar competencias clave colaboración, creación y, sobre todo, un ambiente de trabajo muy sano en donde ir a, ir a clase es toda una satisfacción. Eh, los resultados, como habéis visto, están ahí. El alumnado pide trabajar de esta manera y el tener pues el, eh, eh, eh, herramientas de aprendizaje tan magníficas como estas, aportadas por el equipo del proyecto EDIA supone pues, ser un punto de partida a que os animo a que, a que empecéis. Así que, mucho ánimo y nada, os lo recomiendo. Muchísimas gracias.